Bueno, vamos al tema central, mis amigos. Eh, se plantea que es una necesidad eliminar el tope en la cobertura de salud. Una de las obligaciones que tienen los gobiernos es la protección en salud de sus ciudadanos. No es un secreto que los topes de coberturas que establece el Seguro Familiar de Salud se han convertido en un serio problema para los afiliados, llevándolos con frecuencia a mendigar ayudas. ...cuando se les termina el monto económico asignado ante una condición de salud de alto costo y de alto riesgo. Recordemos que el Seguro Familiar de Salud tiene la finalidad de protección integral de la salud física y mental del afiliado y su familia... ...así como alcanzar una cobertura universal sin exclusiones por edad, por sexo, por condición social, por condición laboral o territorial garantizando el acceso regular de los grupos sociales más vulnerables y velando por el equilibrio financiero mediante la racionalización del costo de las prestaciones y de la administración del sistema. En los casos, que son muchos, en que se agota la cobertura, el Seguro Familiar de Salud deja de cumplir con su principal objetivo, quedando el enfermo en el limbo y los familiares de este a merced de la ayuda o de las ayudas que pudiera recabar de amigos y relacionados y hasta de instituciones. Este es un gran problema sí. que tenemos en la República Dominicana. La gente se muere con enfermedades catastróficas que pueden ser eh, paleadas, quizás no curadas, pero sí paleadas y la gente pueda tener una, un tiempo de vida mucho mayor. Pero producto de esto que estamos planteando en este tema central del programa de mañana, mucha gente muere. Y bueno, eso es un gran problema. Una de las cosas que siempre eh, planteamos cuando hablamos del tema legislativo y del rol que deben de asumir eh, los legisladores en este Congreso es preocuparse por temas como este, Amado. O sea, olvidarse un poco de las politiquerías que se dan ahí dentro da y pensar en esa gente que está muriendo, que no tiene los recursos porque tiene una cobertura, en el caso de las enfermedades catastróficas de un millón de pesos, que eso usted sabe que se le va en dos o tres eh, radioterapias o quimioterapias cuando una persona padece de cáncer. Pero no solo es ese tema, también tenemos el tope de que cubre anual las, eh, la cobertura de las recetas médicas para usted comprar sus medicamentos. Hablar de 8 mil pesos... Señores, cuando ustedes saben que en una sola visita al médico con el alto costo de los medicamentos, a ustedes se le van cuatro o cinco mil pesos. Mira, tengo un o sea, amigo ¿qué garantía de salud tú tienes, carajo? Tengo un amigo con un problema en la piel y está tomando una, una pastilla que cada una cuesta 500 dólares. No, ya eso entra... Sabes, dice, claro que me dice, si yo, si yo no no si tuviera la situación económica que tengo, yo, yo no tuviera... ¿Se lo bien. lleva aquí lo el Tu Tú Imagina. sabes que está gastando una familia per cápita de República Dominicana, son 49 mil pesos en el año de medicina, fuera de todo lo que es seguro. Estamos hablando de una familia que está bien, normal, una familia normal, sin enfermedades. 49 mil pesos. Entonces fuera de seguro, ¿eh? sí. Entonces tú tienes a las un seguro de 8 mil. Uh, sí, un seguro que te cubre 8 mil pesos de medicamentos. Tú tienes a las aseguradoras haciéndose cada vez más ricas. Tú tienes a las AFP con todos los millones del mundo que no llegan a quienes tienen que llegarle esos fondos tenemos hay, hay que la ver cobertura por qué cobertura es y qué medicamentos son exacto porque no es todo no es todo que te cubre también tenemos a la, a la cobertura por estas enfermedades catastróficas que el tema lo puso en la palestra yo leía no tengo no recuerdo el nombre y, y acá no lo cita eh, lo voy a buscar para darlo. Quien trajo este tema hace unos días a los medios y a la preocupación que se tiene por este mal. Ustedes saben lo que es usted tener eh, una una, una, un familiar con una enfermedad catastrófica sin tener los recursos, sin tener el apoyo del gobierno. Y lo que causa esto en, a nivel emocional no, no. para toda la familia. Dios. Vamos a ver. Buenos, la días. Buenos días. Buenos días. Buenas. oye. No, no se oye. Oh, que nos subamos el retorno un poquito. Sí, sí. ¿Está en el aire todavía? Ah, no, sí. Adelante, damos Adelante, buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Sí, en ese mismo orden, mira, yo el otro día fui con una receta que me dieron que me costaba 11 mil pesos. 11 mil. 11 mil pesos. Y de, sí, 11 mil. Y, y unos chelitos por ahí. Uh -huh. ¿Y tú sabes qué me cubrió? La pastilla de Masidipin Diu. Eso fue lo único que me cobró con el coste seguro 267 pesos eso fue lo único que cubrió una falta de eso de respeto. es lo único que yo compro con el seguro una falta de respeto y un abuso lo que y, se está cometiendo el, aquí con el tema de la seguridad social y el empresariado nuestro es voraz, voraz totalmente todo lo quiere porque la mayoría de estas instituciones son privadas las que por ejemplo las, las uh, administradoras de fondos de pensiones pertenecen a entidades bancarias. Claro. Está el Humano, que creo que es de Popular, está la gente de la Reserva. Bueno, a entidades bancarias. Y te manejan tu dinero. Aquí hay, hay miles de millones de pesos, miles de millones de pesos, que no saben qué hacer, que no sabe, no hacer con ellos, y ellos lo están manejando. ¿Y las trabas que te ponen para tú poder reclamar en el caso de esos fondos? Y yo digo, y, yo digo, y no pudieran esos millones de pesos que están ahí que es la gente que lo ha dado servir para crear un sistema, a aumentar, por ejemplo, las coberturas a las personas que tienen seguro, sobre todo los que tienen seguro eh, subsidiado, que no son seguros que, que tienen una cobertura muy amplia, sino muy reducida, muy mínima. No puede servir ese dinero con eso. Para eso estaban pensando incluso eh, tirarlo a la industria de la construcción, o sea, más cuarto sí. para producir más dinero. Pero vamos a, vamos a dárselo a la gente porque, en definitiva, el Estado está en la obligación de garantizar un sistema de salud adecuado, pero también garantizarle a la gente su propia salud. No es solamente hacer un hospital, sino garantizarle que tú puedas accesar a, una, a un servicio privado de salud. Miren, eh, señores, el, en el Congreso de la República Dominicana, nosotros tenemos ahí 190, en sentido general, 190 diputados. No, no, no. No, sí. entre diputados y senadores. No, son 190 diputados, incluyendo los de Ultramar. Y, ah, y, ya, ya. y 32 ¿Y senadores que hacen un total de 222 gente? congresistas. Déjeme terminar la idea, me no de pasar la llamada. Y adivinen qué. Estos eh, congresistas reciben cada dos años una exoneración de unos 100 mil dólares, más o menos, en vehículo. Con 5 millones, eh, millones de pesos. Lo que significa que cada cuatro años nosotros le regalamos a los congresistas, además de su sueldo y de todos sus privilegios, 2.086 millones de pesos cada cuatro años a los congresistas. ¿Por qué no le quitamos eso a los congresistas y se lo dedicamos al pueblo en medicina? Porque la República Dominicana no sabe repartir sus, sus, sus, sus, sus beneficios. Sí, hay, un, hay una llamada... Al PR, PRM, buenos, Bu -bu días. buenos días. Sí, se fue. Buenos días, es sí. Pacheco de nuevo. Porque ah, de ah, AFP de eso hice yo. Está caliente, Pacheco. Soy gremialista. Dale para adelante, dale, Pacheco. Pacheco. Explícanos cuál es la situación. Vamos a quitarle, sí, mira, Pacheco. El asunto es que ustedes no han oído ninguno de los precandidatos Ay. referirse ni a AFP, ni fondo de pensiones, ni a la seguridad social. Porque ellos mañana, son, igual que muchos congresistas, inversionistas, ...de ese negocio. Incluyendo a Leonel. En ¿Entiendes? Inversionistas de ese negocio. Pero... Que son dueños de AFP. Entonces a ellos no les interesa porque son comerciantes. Y el comerciante lo único que les interesa es el lucro. Todos. Entonces, los ciudadanos... ...tenemos que comenzar a exigirle... Ay. ...a esos que quieren ser presidentes... ...que son enemigos de nosotros, de los que trabajamos y pagamos impuestos de que eso hay que modificar. Al PLD no se le puede perdonar que tenga 16 años consecutivos de poder y no haya tocado la ley de seguridad social. Es verdad, Pacheco, una pregunta. la oposición le luce un poco porque no está haciendo el poder. Entonces vamos a ver ahora cómo Pacheco. es que se va a bailar el merengue a partir de mayo de 2020. Pacheco, no te vayas, por favor. Porque una la pregunta situación. que quiero hacerte. ¿Está ahí, Pacheco? ¿Cómo es? decía ahí para preguntarle. Sí. Cuando usted habla de los, de los candidatos a presidente... Eh, usted se refiere a todo, a Binadera, a Gonzalo, a Leonel, a todos. A todos. Ay, pues Pacheco está fuerte hoy. Es eh, a todos. Es verdad, porque estoy de acuerdo el con usted. ¿De, de, de no, no, Binadera se ha referido a ese tema, porque es un tema que que de solución. Y del sector privado. Sí, es verdad. Todavía lo que tiene sentido a Chile. Pacheco. El sistema educativo público de Chile es privado le Pacheco. entregan el, el dinero del pueblo al sector privado para que lo manejen ellos Pacheco, Entonces, Pacheco. el sistema de pensiones que fue inventado en Chile, la AFP, fracasó en Chile hace días, sí, por eh. eso Rusia tuvo que asumir, el Estado ruso el asunto de pensiones Bolivia, Venezuela porque hay es que le empresa a nada más se, se interesa el por los recursos que, es? que no ellos van a recibir, el número, no el servicio que le van a dar a la población Pacheco, ¿Eh? nosotros debemos de manera repos... por ejemplo yo, oye bien yo me fui del PLD Ay. Yo hasta ahora no estoy en ninguno, no? pero no es verdad que yo voy a votar no. ni por fuerza del pueblo, ¿Qué? ni por el abinader, solamente pa, para el cambio, para el cambio, para el cambio, ¿para qué? ¿Cuáles son las propuestas que ellos están haciendo? A Fulvio. ¿Qué benefician al pueblo? ¿Cuáles son? A Fulvio. Pacheco. No, no, a todos. Pacheco, Pacheco, todos. Pacheco, Pacheco. Pacheco, Fulvio okay. te quiere hacer una pregunta. Fócalo, ah. fócalo. No, no necesariamente una pregunta, no sino de decirle que nuestro candidato Luis Abinader se ha referido al tema, porque Ay. es un tema muy delicado y coyuntural. Ay. Es un tema que hay que buscarle una solución con responsabilidad. Nosotros no podemos continuar con un régimen subsidiario como que el que tenemos, con un sistema de salud como que el que tenemos. Nosotros no podemos estar de espalda a lo que está pasando en Chile por ese tema de pensiones que tiene y tampoco podemos estar aplaudiendo lo que está haciendo el empresariado dominicano, Ay. haciéndose rico con los fondos de pensiones y con el, los recursos del pueblo sin dar servicio y sin dar un buen servicio y mucho menos de calidad. Mira, vamos a bueno, gracias Pacheco. Vamos, gracias. gracias por la intervención, Yo voto profesor. Bueno, la generación a los diputados y a los senadores y que ese dinero lo utilicemos para, para medicina para el pueblo. Vamos a una pausa, pero ah, antes. Pero no le conviene. Sí, eh, quiero eh, plantear, o sea, la gente tiene que entender, y lo hacemos eh, de manera práctica, o sea, ¿qué son los fondos de pensiones? Es un dinero que se te quita mensualmente, sí. que el, el empresariado aporta, para que una empresa privada lo vaya guardando, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que cuando usted está para retiro, lo primero es que tiene que esperar una cantidad importantísima de salarios. ¿Cuántos son, Amado? Tú que estabas... Son sí, ellos... un ciento y pico. O sea, pico casi nadie... Vez. por. Y aumentaron el, los años para que se, aumentaron... se muera primero y no... Y no. Sí, pero y nada. no solo eso han o sea, hecho tú tienes para acumulado para una para cantidad de dinero tuyo. tú te mueres tú quieres dejarle ese dinerito a tu esposa a tus hijos, sí. a quien tengas que dejárselo pero vaya usted a recuperar es ese trampa. dinero o sea, la es se algo malvado que está pasando es en nuestro trampa. país y la gente tiene que empoderarse de ese tema de la seguridad Ay. social bueno. en República y la mayoría de este tema lo tiene de préstamo el mismo gobierno sí. vamos, a, 600, vámonos, vamos a seguir tratando este tema pero mientras tanto vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana, no se vayan. Oyeron los diputados, vamos a quitarle la exoneración. Soy. Así... No hay...